Nosotros venimos de la Sierra Norte de Puebla, del municipio de Ixtacamacitlán. Somos un grupo de, de personas de unión de y de comunidades en defensa del lago de la tierra. Y nuestro propósito de estar aquí es manifestarnos nuestra inconformidad de que no queremos minería tóxica en, nuestros, en nuestra comunidad, en nuestro municipio. ...y en toda la Sierra Norte de Puebla... ...porque no solamente es en, la, en, en Ixtacamastitlán... ...está abarcando gran parte de la Sierra Norte de Puebla... ...con diferentes proyectos... ...pero en sí, este, estamos aquí ahorita... ...por lo de la minería en Ixtacamastitlán... ...que está, están ahorita trabajando los mineros... ...señores mineros de la empresa de Alma de Minerals... Eh, ...canadienses... Entonces, pues, eh, queremos defender nuestro territorio a costa de lo que sea, no nos vamos a dejar, porque han trabajado con irregularidades, eh, nunca pidieron una consulta, este, sacan notas a donde dicen que no hay población. Ahí en la población de Ixtacamastitlán son más de 500 habitantes, 600 habitantes, más sus comunidades al, aledañas que están alrededor de ejidos, a donde también están eh, inconformes por toda la, la devastación que van a hacer de la biodiversidad. Eh, tenemos un, un monte que es el que nos mantiene también los mantos acuíferos los cuales terminaría con ellos, nos dejaría sin agua. Y bueno, ahorita estamos muy, muy, este, muy inconformes por la visita del... De, de el señor de Secretaría de Economía que fue a ponerse a las órdenes ahí en, una, en, una, en un convivio que tuvieron los señores mineros en Santa María. Este, y bueno, eh, también venimos a manifestarnos con el señor Manuel, perdón, con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Este... ¿De qué lado está? Nos da la impresión que este señor fue por parte del de, de señor presidente, la cual siempre ha estado diciendo que nos va a proteger de los proyectos devastadores y pues como que no se ve muy claro por esto que, que sucedió el, el día domingo, este 9 de diciembre que el señor se fue a poner a las órdenes de los mineros, entonces si el presidente está diciendo que va a poner proyectos eh, de vida y por el otro lado proyectos de minería está contradictorio entonces es una inconformidad que tenemos y venimos a, a, a manifestarnos y a decir rotundamente que queremos y exigimos de una manera así fuerte que cancele eh, los, eh, la manifestación de impacto ambiental ...y por lo tanto también un mensaje al señor presidente de nuestro municipio... ...que también no otorgue de ningún motivo el permiso de cambio de uso de suelo... ...esa es nuestra exigencia y estamos un, un grupo grande aquí de diferentes organizaciones... ...de Poder, ESDER, de Unión de Ejidos, de, de Tillatlali y, este, ...y pues exigiendo aquí y continuaremos en la lucha... ...hasta que cancelen este proyecto... ...no vamos a permitir de ninguna manera... ...que este proyecto se lleve a cabo en nuestro territorio... ¿Cuándo fue esta reunión el... del...? Están El 9 de diciembre... El, el, el 9 de... Domingo 9 de diciembre de 2018... Hace unos días apenas... Sí, este... ...apenas hace unos Llegó días... ¿Y, ¿Y ustedes ya habían metido alguna... ...demanda acá con el nuevo gobierno? Claro... Eh, ...con el nuevo gobierno no... ...hemos venido eh, haciendo... Varios, este, varias, eh, varias acciones durante seis años nosotros ya vamos a hacer seis años en la lucha que hemos este, andado trabajando y hemos sido incansables. ahorita tenemos ya en, en la comunidad de Santa María un grupo de 25 mujeres que estamos trabajando para proteger nuestra madre tierra ¿Algún mensaje extra que se nos esté pasando? Eh, pues sí, es un mensaje bastante amplio, no, yo quiero... Queremos decirle al señor presidente eh, Andrés Manuel López Obrador que él que es una persona tan sensata que no nos deje solos y que defienda todos, eh, todos los pueblos indígenas de estos proyectos devastadores como son el fracking, las hidroeléctricas y la minería cielo abierto. Eh, queremos su apoyo y que no nos deje por favor como él lo ha prometido. ¿Hay alguna forma de contactarlos o están en, tienen alguna página? Sí, claro que sí. Estamos, tenemos una página de Unión de Gidos y Comunidades en Defensa de la Tierra. Bueno, muchas gracias compañeras y compañeros. Nada. Este, nosotros teníamos un manantial y, este, y ellos metieron este, barrenos y Y se, y se desvió, desviaron el agua por.. Sale en donde ellos metieron el barreno, ahí está saliendo nuestra agua. Y digo nuestra agua porque esa agua la compramos y, este, y pues esa agua la tuvimos mucho tiempo. Y digo que sí es nuestra agua porque el mismo sabor que tiene donde estaba el manantial es la que está saliendo en el barreno que ellos hicieron. Y pues muchas, muchas... ...anomalías que, pues, que han sucedido allá. Ya no podemos andar libres pues, con los animales, pues vivimos en una, una ranchería... ...y pues ya no podemos salir tan, tan libres como antes. Ya no podemos salir con los animales a, pues, a cuidar. Este, y el agua del, del río, hay una, hay una barranca que cuando llueve lleva pues, bastante agua... Y esa agua pues igual ya no sirve, antes la usábamos hasta para bañarnos. Y ahora pues ya no sirve porque está sucia, está este... Bueno, estaba porque ahorita ni hay. Ahorita no, no hay. Con tantos barrenos que han metido, esa agua es de la yuveliza. Con tantos barrenos que han metido, pues como que ya se... Se, se, se desvió a... a ya, no sé, sí, ¿Y, ¿Y en qué proceso va la minera? Ya, ya están sacando mineral, no nada más pues, apenas están. Pues yo supongo ¿verdad? que sí. Están este, en exploración, pero pues yo supongo, supongo, que hay muy muy buen mineral porque pues ellos siguen. ¿Y la conagua o las autoridades que tienen que ver con el agua han dicho algo? Mm, pues no, la verdad no. ¿Y qué qué llamado le habría usted ahí al nuevo gobierno? Este... Pues pues que no deje, este, que no de los permisos, que no, él dijo que no nos va a fallar, entonces pues queremos ver que no nos falle. Yo fui un trabajador de ellos, y yo me di cuenta, yo me daba cuenta cuando ellos trabajaban allí, iba el señor encargado, el mayor de ellos, y se ponía muy a gusto cuando sacábamos el, el núcleo, le llaman núcleo. Sacaba uno el núcleo con unos materiales muy buenos. Yo me daba cuenta y entonces a través de eso yo por ahí escuchaba que la, el barreno tenía que ser a una sola profundidad. Y no fue porque se rebasaron de la profundidad. Allí es lo que le queremos pedir a nuestro presidente, que si manda a algún representante, que vaya y que cheque primero que si en verdad están haciendo a lo que van, ...o están violando lo que, a lo que van. Cuando ellos empezaron a entrar, llegaban y pasaban. Oiga, voy a pasar por aquí. Que vieron, dicho, denme permiso, voy a pasar. No, no, no, pasaban como si hubieran estado en su casa. Ahora, que ya se sienten dueños, que no son completamente dueños de los, de los terrenos que ya compraron... ...ahora ya están cercando. Eso es lo que a, a nosotros sí nos, sí nos molesta. Porque nosotros ya no vamos a ser libres de pasar como pasábamos en cualquier tierra, que dependientemente de, de, nuestra, de nuestras comunidades y nuestra comunidad, éramos libres y ahora ya no somos libres. Es lo que nosotros no, no permitimos. Y queremos que si nuestro presidente, Mandrés López Obrador, que nos apoye con eso. Fue a Xtacamaxtlán y dijo, yo voy a estar a contra de las mineras. Se nos hace muy raro que mande una persona a ocho días de haber recibido la presidencia